Te recomiendo en este tiempo. Perfecto. Empezamos con los vuelos. Y mira, para viajar a España, usualmente a veces es un poquito caro. Por ejemplo, ahora mismo si nos vamos en verano, pues los vuelos están alrededor de 1.200 dólares. Mm -hmm. Un poco caro porque estamos comprando un poco tarde. Ya. Yo me voy ahora en verano, voy a Madrid, pero yo compré en enero por pues, 700 dólares. A ver, para que usted vea, señores, sí. si usted compra un vuelo con casi 5 o 6 meses de anticipación, se puede ahorrar bastante dinero. Con varios, varios meses de anticipación se puede comprar y conseguir algo bueno. Pero también si quieren viajar económico, como es lo que yo doy tips de viajar claro. económico, Mira, pues el low season de España y de Europa es en octubre y noviembre. Uh -huh. Entonces por 500 dólares puedes uh -huh. conseguir un vuelo y y vuelta desde San Juan, Puerto Rico. Con Iberia. Y directo, es el vuelo directo. Y el vuelo directo. Yo recomiendo vuelo directo ya que te ahorran más tiempo, ¿verdad? O sea, no pierdes tanto tiempo en las escalas. Claro. Entonces, pues yo recomiendo, si vamos para Madrid, estar unas cuatro días más o menos en esta ciudad, ya que hay mucho que hacer. hay que hacer en Madrid? Yo, obviamente, lo puedo mencionar todo, pero lo primero son unas cositas que no puedo hacer por encima, que no se pueden perder. Pero mira, primero que a ese centro en la Gran Vía. O en Plaza España Ok Ahí estás céntrico de todo Puedes tomar el, el tren para todos los lugares Y estás es muy lindo el área Aquí en ese pueden ver museos como el Prado el Reina Sofía que son muy famosos eh, Visitar el Parque Retiro que es bello, precioso eh, comer tapas. Oye, si te gusta, ¿a ti te gusta comer. Me diste duro, me diste duro. Me encanta <risa> Mira, comer. Mira, lo bueno ya que lo puedes comer tapitas que puedes comer una buena, una buena ¿verdad? porción. Y aquí recomiendo en el, en el Mercado San Miguel, que es mm, espectacular. Adquisito. También visitar la Plaza Mayor, que es muy lindo. Entonces, yo digo cuatro días aquí porque eh, es bueno eh, ir para Toledo y Segovia, okay. que son unas ciudades que quedan a una hora de Madrid. Y regresas y, y, regresas de y te quedas de Madrid ya porque es más acción. Esta ciudad es, es Toledo, de hecho fue la capital de España por mucho tiempo uh -huh. y es un castillo hermoso. Y Segovia wow. también tiene los acueductos, que es bello. Aquí recomiendo ir. Eh, perderse en la ciudad y para un museo y volver a Madrid. Qué chévere. Ok, perfecto. Entonces luego eh, otra ciudad maravillosa es Bar Barcelona Barcelo en pero, pero, Barcelona, Ceta, tío. Barcelona, tío, Barcelona, ok! Entonces Barcelona quiere comiendo la última noche, ver el tren noche lo que lo que el viaje y mira algo importante verdad el transporte de España es genial el tren de hecho hay un tren se llama Renfe que por dos horas eh, viaja de Madrid hacia Barcelona. Y cuesta rebelde 10 dólares nada más. ¿Cómo va a ser? Bueno, bonito y barato, ¿sabes? Échale. ¿10 dólares? Por 10 o sea dólares que ya. me muevo a, Barce a Barcelona, de Madrid, <ríe> eh, en tren. ¿En ¿Cuánto tren? tiempo es el, el tren? Dos horas, dos horas y media. ¿Dos horas, dos horas y media? O puedes tomar un vuelo por 20 dólares, que llegas en una hora. <ríe> 20 dólares? Pero yo, si queréis ir con mucha maleta, más tranquilo, pues te vas en, en el tren. En el tren, en el tren correcto. El, wow. Entonces aquí, verá, en, obviamente, si pues, estamos en Barcelona, cosas que no se pueden perder, eh, la, uno de mis arquitectos favoritos se llama Gaudí has escuchado de Gaudí eh, lo escuché en algún pues momento si vas para allá lo vas a ver en toda la esquina. ¿En él, todas las esquinas él tiene es como eh, hacer un Easter, Easter Hunt verdad buscar el, el huevito de que te en en Pascua verdad que estamos en Pascua pues, básicamente tiene escultores eh, eh, en todos lados arquitectos en todos lados como la Zarada familia la, ¿La familia si no se pueden perder definitivamente la Zarada familia eh, el Parque Güell y la casa Bal que son bellas y por último, ver el, el, el show de la fuente de Montjuic. Mont Qué perdona. bello, míralo ahí. Es hermoso. Wow. Es como estar en Disney, básicamente, pero versión allá en Barcelona. Y otra cosa, verdad si son fanáticos del fútbol, que yo sé que hay muchos fanáticos aquí en Puerto Rico, que sí. pues tienen que ir para el estadio de, de Barcelona. De Barcelona. Y si son enemigos del equipo de escena, ir el el el al Bernabé ya en Madrid. <risa> Sí, entonces mira, aquí hay Shakira para... no va ninguno de los dos, pero seguimos <risas> con otro tema, ¿eh? Aquí hay para hacerle todo, ¿verdad? <risas> y mira, y si ya han visitado estos lugares, yo también recomiendo que si tienen más tiempo o otro viaje, visitar ciudades como lo, en Andalucía, lo que tenemos Sevilla, Málaga. Y Granada, que son espectaculares. Wow. Y más hacia el norte está el País Vasco. Aquí tenemos eh, San Sebastián, que tiene de la mejor comida del mundo. Es espectacular. Qué rico. Y por último, en Galicia, eh, si también si son religiosos, ¿verdad? Y también sí. quieren hacer el, famoso San, el camino de Santiago. Camino de Santiago. Yo lo voy a hacer también ahora. Lo voy a hacer ahora. So, pendiente, ¿verdad? Mis redes sociales que voy a poner todo, ¿verdad? En mi canal de Backpacking Luis. Backpacking Luis lo tienen ahí, hay que seguirte. Me pueden seguir ahí, ahí pondré todo mi viaje y daré los mejores tips de cómo comer. Comer económico, cómo viajar económico y qué cosas son mejores para ver en estos países como en España. Wow, Luis! Yo creo que ya queremos Férate, irnos, ¿verdad, señores? Que esperar a octubre, nos <ríe> vamos. Pero qué bueno saber que nos diste la recomendación de que en octubre y en noviembre es cuando más accesibles sí, son los vuelos. más económico y menos gente. De hecho, ahora mismo en verano hay mucha gente y claro. hace un calor... Claro. Eh, o sea que es, es más fresco es, es más fresco. económico y aquí están pasando es una época casi saliendo de la época de huracanes, sí. o sea que es una buena oportunidad que usted se vaya y nos diga sí, sí. Ese, lo que está pasando aquí y entonces pueda disfrutar de, eso, de esos estadías por allá sí. eh, entonces el vuelo recomiendas que sea bueno, el vuelo directo sale de Madrid o sea que vamos a Barcelona estamos por allá y entonces y regresan, regresamos a Madrid dos horas y media, eso es fácil tira. en tren. así es, mira pero yo pienso que es un viaje perfecto para, para ir con tu familia o gente, gente un poquito mayor, ya que España es bien cómoda para viajar, la transportación es espectacular y todo a un buen precio. Es seguro, es un país seguro. Es muy seguro, ¿no? Siempre cuidado, mira, el celular en todas partes del mundo te lo puedes robar. En cualquier lugar, claro. lo si dejas en un restaurante, tú sabes. Es claro. Que lo peor que te puede pasar es que te puedan robar el celular por, por esa falta atención. ¿La moneda es? La moneda ya son el euro. El euro, son Uno perfecta. puede, ¿verdad? Recomiendo siempre, uno trae su dinero de efectivo uh -huh. O puedes incluso sacar el dinero con las ATH de Banco claro. Popular de aquí de Puerto Rico te cobrarán un fee usualmente de 4 o 5 dólares uh -huh. pero lo bueno es que ya aceptan tarjeta en todo en todo en y el todo cambio en de moneda es mejor hacerlo con la tarjeta de crédito que en Yo la creo menos, sí, para ir un poquito más tranquilo el cambio usa la tarjeta y ahora mismo el, el euro y el dólar estaban un poquito similares seguro es que buen momento era, sigue un buen momento para viajar verdad y aprovechar esto verdad sí, y ahora con estos cambios que si la moneda que si ahora Rusia se unió China que sí. si esas situaciones políticas sí. el euro pues creo que va a tener un valor más equitativo Donald, que es sí. un momento bueno sí. para hacer esos viajes eh, última pregunta sé que nos tenemos que ir todavía no quiero ir porque me quiero ir para España <risa> no me quiero ir todavía a esta conversación Luis, eh, por supuesto eh, allá hay monarquía hay acceso a poder visitar estos palacios sí, que la gente quieran tener acceso. verdad ¿sí? que es uno que tengo tiempito para Sí. Pues sí, tienen también su, varios eh, los castillos, verdad, estos uh -huh. reyes eh, y, y pueden visitar estos museos. Yo también incluso fui para entrar a este estos palacios. Sí. Igual también que tienen como en Inglaterra tienen aquí en Madrid y recomiendo, mira, tienen muchos museos o unos ajustense, verdad, lo que puedan con el tiempo y pueden visitar también este palacio también. Presupuesto por persona que debemos de sacar eh, conservador, pero si no